Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estoy. Laguna en Coronel Dorrego, al lado de Faro. Sí, una laguna privada, en el cual no es privada, es una laguna que se puede... ...privada para pescar de costa. Pero acá vinimos a hacer un relevamiento de embarcado... ...porque esta laguna por ahora está habilitada para pescar embarcado con un guía... ...que está especialmente eh, contratado para esta laguna. O sea, usted puede venir a pescar, pero tiene que venir a pescar con el guía... ...que ahora me van a venir a buscar. Están allá adentro de la laguna... Yo recién llego, estoy acomodando los equipos. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va esta laguna que tiene mucha expectativa de muy buen pescado. ¿eh? Ya hace un mes más o menos que está habilitada de esta manera. En el cual, bueno, fue contratado este guía Pablo Bugni. En el cual usted lo puede contratar por teléfono y puede venir a pescar a esta laguna. Bueno, vinimos a mostrarle el pescado que tiene esta laguna. que es, Me dijeron que es muy bueno. Ahora lo vamos a corroborar. Yo llegué un poquito tarde. Ya el guía está metido... Allá en la laguna con dos pescadores más. Así que bueno, voy a preparar mi equipo y a esperar a que me vengan a buscar. Bueno, como siempre, plateada de José Rodríguez. Mire cómo están. Impecable las plateadas, eh. Tengo una bolsita plateada que me dio José Rodríguez y también por este lado tengo dientudo coloreado, eh. Espectacular, eh. Plateadita así, dientudo coloreado que me dio José Rodríguez, buchardo 2051, que le doy gracias. Bueno, ya tengo el equipo preparado acá. Voy a esperar a que me vengan a buscar, ya se están acomodando. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta laguna hermosa laguna, alargada mucha hectáreas, tiene mucha agua me voy a dar vuelta si la ven muy alargada tiene, bueno la parte más honda acá creo que tiene 7 metros está acá más cerquita de la costa ¿eh? en el cual yo estoy obviamente dentro del, del campo ¿no? Y, y la laguna se va dejando bien para allá bien hasta la punta son unas cuantas hectáreas de laguna ¿eh? muy honda, la parte más baja es la que está enfrente de lo que estoy yo acá, ¿no? Bueno, así que vamos a ver, creo que ya, ya me están por venir a buscar, bueno, fui a prepararme un matecito mientras, llegué como a las 10 y media de la mañana, pero bueno, los pescadores ya estaban más temprano. Thank uh -huh. ¿eh? Sí, todo bien. sí, la verdad es que muy bien. A eh, pesar de la agua turbia, mucho viento de ayer y antes de ayer, y la pesca fue muy buena. ¡Muy buena eh. querrecito elegido, querrecito 32 centímetros para arriba, no pudimos agarrar de kilo, pero hay de 600 gramos, gramos. Sí, muy bueno, muy bueno. De pesca, sí, la verdad que una barbaridad. ¿De dónde son? De Chacabuco. Bueno, se vinieron bastante lejos. Sí, sí, bastante lejos, 600 kilómetros. ¿Vale la pena? Vale la pena, sí, la verdad que vale la pena. Bueno, muy linda pesca. El guía nos tuvo bien. El eh, guía es espectacular, el a <risa> Gracias, que pescaste muy bien hoy, Pues ¿eh? bueno, sí, muchas gracias. Igual <risa> como acero también. Linda pesca, linda jornada, lindo día. Muy bien. Buen guía, Buen acompañante para la pesca, igual que vos, la pasamos una tarde espectacular. Bueno, gracias por haberme dejado estar no, ustedes. No, ¿eh? son amigos del coro, son amigos nuestros. Escuchame, Marcelo. Bueno, unos cuantos kilómetros se vinieron. ¿Qué opinan de las lagunas acá de la zona? No, muchas, muy lindas. Y la pasamos bien, comimos un asado acá en el campo, así que pues no puedo volver, seguramente van a volver. Obvio, obvio. ¿Lo espero en la temporada lisa? Pues ya está, ya está todo Cali, ya está todo arreglado para lisa. ¿Sí ¿Qué no Sí, sí, sí. Más <risa> ah, vale. Y bien nos desocupemos, estamos a firme en eh, el verano. Gracias por haberme dejado compartir. ¿sí? Vamos, Cali, gracias. Bueno, ahí pasaba, junto a unos amigos de... Chacabuco, con el cual la pasé espectacular. Le mando un gran saludo a Marcelo, Quique, Julio, los tres que estaban que dijeron sí, que suban, no hay problema y compartimos un lindo, lindo día de pesca. Después...